Antes o después tenemos que empezar a protestar. Protesta, protesta, protesta, protesta, protesta, protesta. Yo vengo a protestar contra todo. Vengo a protestar contra el sistema, contra la banca, contra los políticos. Vengo a protestar contra la gente que no se mueve, contra los jóvenes que no ven un futuro y que tampoco se mueven. Vengo a protestar contra los pensionistas que les recortan las pensiones y que no se mueven. Vengo a protestar contra mi pueblo, en realidad, contra la población que tenemos, que somos realmente también responsables de todo lo que nos está sucediendo. Y vengo a protestar contra los medios de comunicación que nos engañan y que nos hacen creer que esta es una crisis más, cuando es una crisis que ha venido para quedarse. Todo lo que nos quiten van a quedar para siempre. Por lo tanto, antes o después tenemos que empezar a protestar. Nosotros en los de flutas tenemos dos elementos básicos, la desobediencia a la ley injusta y esa desobediencia no puede ser simplemente quedarse en su casa, por lo tanto desobediencia en acción. Por lo tanto, entre la acción y la obediencia se pierde el miedo a funcionar y se gana el conocimiento. Perdemos ignorancia, que son las dos bases centrales del poder. Que tengáis todos un buen día.